Miguel Antonio Caro Las Aves Aves Do vais cruzando la alta esfera risueña, limpia y clara ¡Ay, quien como vosotras libre fuera! quien cual vosotras hay el vuelo alzara! Blancos y deliciosos pensamientos despertáis en el alma, cuando os meséis sobre los mansos vientos, cual la esperanza sois que boga en calma, y cuando descendéis apresuradas, sois cual las ilusiones, ah, de puro atrevidas, disipadas, del porvenir abierto en las regiones, va a perderse el incienso allá en el cielo y allá en la mar el río no sé dónde siguiendo vuestro vuelo vuela a perderse el pensamiento mío para la eterna inmensidad nacida gime el alma y quisiera en edades lanzarse sin medida en espacios hundirse sin ribera por eso Amar, volar nos place tanto, el que ama, los lugares y el tiempo olvida, ¿qué es el desencanto sino al fondo bajar de los pesares y volver a contar menguadas horas? ¡Ay, aves pasajeras, de tristeza y amor inspiradoras, de adioses y esperanzas mensajeras! Os sigo con la vista, ya no os veo, y miro todavía. Que absorta en la ilusión de su deseo, os busca el alma en la región vacía. Sombra y esclavitud cubren el suelo. Siguiendo vuestro giro, la alegre libertad que hay en el cielo, gozo un instante, pues gozarla os miro. El Crepúsculo Mi alma a sentir empieza Que anda en torno la muerte Muere el día En su misma tristeza Es la muerte sombría Consuelo al pobre Y de las almas guía Miro cual en pintura Los cerros El lejano caserío Y la verde llanura y el triste Saúl sombrío, sereno el cielo, plateado el río, ni estruendo ni algazara, habla sin voz natura, el manso viento y endelave, así aclara la conciencia su acento, la pasión calla y vuela el pensamiento, y ya el recuerdo vago se determina al par que se dilata, el espejo de un mago semeja, me retrata, vivos los cuadros de la edad más grata, al genitor perdido veo a mi lado, y al amigo ausente, cual la paloma al nido, tal venís blandamente, prendas que lloro, a visitar mi mente. Oh, bendecida hora, que en mudo apartamiento deleitoso, cual diva inspiradora, al corazón ansioso, brindas la libertad en el reposo. Tú, a la florida nave, del pensamiento que engolfado hierra, séfiro eres suave. Ay, que en sus brazos cierra la noche al mundo y la ilusión destierra.